Hola, soy Lucho, vocero de la lucha y te quiero invitar al primer censo de luchadores sociales porque queremos visibilizarte a ti a tu causa. Si eres o deseas ser un luchador social, regístrate, esparce la voz, sube tarrín, haz la lucha y ponte la máscara.